Para realizar la firma de datos, la clave que vamos a utilizar va a ser la clave privada del eh, firmante. De forma que yo voy a hacer una serie de operaciones y voy a probar que determinada información la eh, he cifrado yo de determinada forma con mi clave privada. Como mi clave privada eh, solo la poseo yo, yo voy a poder demostrar a cualquiera que eh, esa información solo viene de mí. Para Poder coger y eh, alguien verifique una firma, pues va a tener que utilizar la clave opuesta a la que yo he utilizado. Si yo para firmar he utilizado la clave eh, privada, pues para verificar una firma electrónica, yo lo que voy a tener que utilizar es su clave pública. Y como la clave pública en un principio la puede conocer cualquiera, pues yo voy a poder estar seguro de que la información que ha firmado alguien con su clave privada pues, solo viene de esa persona. Si hacemos una comparativa entre los sistemas de criptografía simétrica y los de criptografía simétrica, pues podemos ver o podemos comparar una serie de características. Por un lado, en los sistemas de clave pública hemos dicho que las claves eh, son de gran tamaño. Decíamos que eh, los tamaños habituales son entre 1024 y eh, 2048 bits. Estos sistemas de clave pública, en comparación con los eh, sistemas de eh, clave secreta o criptografía simétrica, son mucho más lentos. La diferencia eh, que nos, o la principal característica nos van a ofrecer los sistemas de clave pública a diferencia de los de clave secreta, es que los de clave pública sí que nos van a permitir realizar lo que se conoce como operaciones de firma digital, de forma que yo voy a probar poder probar a alguien que he firmado un determinado documento y que ese documento viene de, de mí. Además, los sistemas de clave pública nos van a permitir realizar el intercambio de clave de forma que eh, las claves que decíamos que en un sistema de criptografía simétrica es necesario que conozcan dos personas eh, a la misma vez pues estos sistemas de clave pública nos van a permitir que dos personas se puedan poner de acuerdo en una determinada clave y además ah, utilizando la red y de forma segura de forma que solo esas dos personas van a poder eh, conocer la clave La principal eh, ventaja de los sistemas de clave secreta pues como decíamos, son mucho más rápidos que los de clave pública. Son en torno a, entre 10 y 100 veces más rápidos. Además, la clave que se utiliza en los sistemas de clave eh, secreta, pues como mencionaba antes, es mucho más pequeña y, eh, por ejemplo, pues hablábamos de tamaños de longitud de clave de entre 80 y 128 bits y si comparamos la seguridad eh, de ambos sistemas pues, bueno, dec podemos decir que aproximadamente el cifrado con un algoritmo A es de 128 bits nos proporciona una seguridad equivalente en el cifrado a la utilización de una clave eh, asimétrica RSA de, 32, de 3072 bits y pues, como eh, posibles inconvenientes que mencionábamos de los sistemas de claves simétricas pues que no nos permiten realizar una firma digital de forma que yo pueda probar que yo solo he generado esa firma. Y por otro lado, pues no nos proporcionan mecanismos para intercambiar las claves que nosotros tenemos que utilizar en esos procesos de, de firma. Como decíamos, el problema de la criptografía simétrica es cómo repartir las claves, es decir, cómo eh, es establecer que un grupo de usuarios que quiere comunicarse conocen todos la misma clave y además solo ellos las conocen Como decíamos, eh, el problema de la criptografía simétrica es que es muy lenta y eh, no tiene sentido utilizarla para cifrar toda eh, nuestra comunicación entonces, puesto que eh, la criptografía simétrica es mucho más rápida, pues podemos eh, establecer un mecanismo de forma que negociemos eh, las claves simétricas que nosotros vamos a utilizar para cifrar la comunicación mediante eh, criptografía simétrica. De esta forma estamos eh, con, eh, combinando las principales ventajas de cada una de las técnicas. Por, otro, la, por un lado, estamos utilizando la criptografía simétrica para transmitir información segura a través de un canal inseguro y estamos utilizándolo para enviar información que es muy pequeña, como es una clave, y por otro lado, pues estamos utilizando un método rápido para cifrar los datos que utilizaremos en nuestra comunicación. ¿no? Entonces, este mecanismo es lo que podemos utilizar para eh, establecer claves simétricas, lo que se llamaríamos un intercambio eh, de clave. Y para ello, pues podemos utilizar el algoritmo de Diffie-Hellman, pero también podemos utilizar otra técnica que se conoce como envoltura digital y que consiste en directamente eh, enviar nuestra información eh, cifrada utilizando la, las dos técnicas, por un lado vamos a coger nuestro documento que vamos a querer enviar a un destinatario y lo vamos a cifrar con la clave simétrica y esa clave simétrica a su vez la vamos a, utilizar, eh, a la vamos a cifrar utilizando criptografía simétrica y de forma que vamos a combinar eh, lo que hemos cifrado con la clave simétrica y el cifrado de la clave simétrica lo vamos a enviar todo juntos al receptor esto es lo que vamos a conocer como envoltura digital es un mecanismo eficiente para coger y enviar información cifrada de un emisor a un receptor luego el siguiente tipo de funciones que vamos a ver es las funciones que se denominan hash o de resumen y eh, veremos que estas funciones son fundamentales para la generación de firmas electrónicas. Una función has o de resumen, pues básicamente es una función que a partir de un texto eh, original o de un determinado mensaje, pues nos van a generar siempre un resumen de ese mensaje y la longitud de ese mensaje siempre va a ser eh, fija independientemente de cuál sea la longitud eh, del texto original de forma que un documento de eh, 300 bytes pues se nos va a generar por ejemplo eh, en una longitud de 160 bits <coughs> de la misma forma un texto que ocupe 3 megas también se va a resumir en la misma longitud como decíamos, el objetivo es pues, conseguir que a partir de un determinado mensaje, sea cual sea el mensaje, pues, obtener un resumen que nos permita eh, relacionar el mensaje original con su resumen. Y las principales características de eh, eh, una función hash segura son, por un lado, la unidireccionalidad, es decir, que dado un determinado mensaje, pues, calcular el resumen es muy sencillo, pero a partir del resumen yo no voy a poder calcular cuál era el mensaje original luego otra de las propiedades compresión decíamos que independientemente de cuál sea la longitud de el texto la función hash nos va a producir un, una cadena o un resumen siempre del mismo tamaño entonces decíamos, mencionábamos un ejemplo de un documento de 3 megas va a quedar resumido en simplemente 160 bits por ejemplo Luego la función hash debe de ser muy fácil de calcular el proceso de, dado un documento de 3 megas, calcular los 160 bits que representa el, el resumen, pues eh, debe de ser una función muy rápida luego, eh, debe de cumplir la propiedad de difusión es decir, que dado un cambio por pequeño que sea en el documento original, nosotros, eh, el hecho de que se produzca el cambio nada más de un bit va a provocar que al menos la mitad de los bits del resumen cambie. y luego eh, debe de proporcionar dos eh, propiedades adicionales que son que sea resistente a colisiones simples y a colisiones fuertes es decir, que en un momento dado, pues dado eh, un texto sea muy difícil encontrar otro texto parecido que nos genere el mismo resumen así como dado eh, eh, dos textos debe de ser muy difícil que su eh, resumen sea siempre eh, el mismo a día de hoy las principales funciones que se utilizan dejado, las más conocidas son las que podemos ver aquí en la transparencia como RIP MD 160 MD-5, SHA-1 y SHA-2 aunque, eh, por razones de seguridad, cada vez menos se recomienda el uso de MD5 y progresivamente el uso de SHA1 se está empezando a sustituir por el uso de eh, SHA2 Y, eh, como veremos posteriormente, pues este tipo de funciones, las funciones hash o de resumen las vamos a utilizar en lo que se denomina autenticación simétrica veremos que son eh, un elemento fundamental para eh, la firma electrónica y nos van a garantizar o las vamos a utilizar para garantizar la integridad de los mensajes así como la autenticidad de quién viene el, el mensaje